Tener la tensión arterial baja implica tener un valor inferior de 100, 60 en mujeres y de 110, 70 en hombres. También se le conoce por el término hipotensión. Si no provoca síntomas, no es necesario tratarla. En ocasiones, un cambio en la postura, pasar de estar sentado a estar de pie o al incorporarse tras estar tumbado puede ocasionar una sensación de mareo. También puede provocarlo estar mucho tiempo al sol, en un lugar cerrado o poco ventilado o estar en ayunas. Si ocasiona mareos o sensación de desmayo, recuerda los consejos que te dimos para la lipotimia.